hola a todos, nuevamente en ADN Emocional, con el tema de hoy, eh, ¿cuál es? Bullying. Bullying. Hola, Cris, estás ahí, ¿no? Estoy acá, ¿cómo les va? Qué lindo. <risa> Qué lindo. <risa> <risa> bueno, eh, Cris, vamos a hablar de... Eh, ¿Vos trajiste algo? Bullying. ¿Yo sí traje algo? Sí. Bueno, sí. ¿Qué eh, trajiste? Algo. Sobre el bullying. Bueno, eh, Bullying, eh, eh, digo, eh, por suerte le pusimos nombre y apellido al bullying, ¿no? Porque creo que es, este, es un tema histórico que tiene que ver con el hostigamiento, el acoso, el matonaje. Sí. Es una forma de maltrato psicológico que se vendría a ser el verbal o el físico, sí. podría ser también. Este, bueno, nada, creo que de alguna manera todos en algún momento en nuestras vidas hemos sufrido algún no sé si todos, yo me siento identificada con, con la palabra porque. Como activos o pasivos. Sí, de alguna manera creo activos? que todos. Eh, pasivos. Ejercemos una u otro lado. Sí, o activos sí. o pasivos. ¿tá? de Exacto. Sí. Bueno. Exactamente. A mí me con intención. Sí. ¿Cómo? No, no, perdóname. No, no, no, digo que a mí me ocurrió, como para poner un ejemplo en lo personal. Por ser hija de extranjero. Este, y bueno, y como la lengua materna de mis padres no era precisamente el español, yo, mi, mi lengua madre era otra, no era el la Tana. Era el Exacto. <risa> <risa> pero bueno, ahora te queda pero, lindo, ¿no? la tana. <risa> ahora ahora, se, ahora se, es moderno. Bueno, yo muy jovencita, <risa> me lo decían y no me molestaba, por lo contrario. Sí. Pero, este, pero porque me lo decían con aspecto y demás, lo mismo que claro. me han dicho. Algunos la otros la placa, además Pero bueno, en el contexto que yo te lo cuento Era como que había eh, La gramática este, italiana con la española Es muy muy diferente sí. Es muy completa Por lo cual yo daba la vuelta a los artículos la prepos Las preposiciones Y bueno, y había un tema de, de, de cargadas permanentes Que en ese momento Lo que hacían era este Hacerme sentir en inferioridad de condiciones Baja autoestima y demás Después con el tiempo, bueno, son cosas que no las va elaborando, pero sí. hoy tiene nombre y apellido, lo podríamos llamar bullying. Este vamos a, a lo que sería un acoso, que nosotros podemos hablar ahora más del acoso escolar, pero también se da en todos los ámbitos, ¿no? Sí, Tanto, hay psicológico, ciber, sexual, verbal. Pero ese acoso también está relacionado no en, en, en multitud, en, en, en una determinada gente, si no sería ya eh, violencia eh, individual, como decimos, violencia de género, o violencia en particular, ¿no? En este caso, el acoso de un grupo de personas, o uno, o siempre más personas que acosan o intimidan a otra persona eh, tratando de disminuirla, ¿no? ¿Esa sería la interpretación? Exacto. Bien. Exacto. Ahora... Vamos a hablar de lo que es ADN emocional, que es respecto al sentir emocional de ambas partes, ¿no? Porque para que suceda esto, recuerden que siempre hablamos de la resonancia de las personas. Todo lo que me sucede me pertenece, de una forma estoy resonando en otra polaridad para que venga alguien a hacer o decir o actuar de una determinada manera para vivir esta experiencia de aprendizaje a lo que tenga que... Eh, trascender en el amor ¿sí? que tiene que ver en este caso conmigo mismo porque si viene alguien y me agrede de, de una manera siento que, que no sé todo mi entorno está en contra mía pero lo que tengo que ver es que eh, me agredo a mí mismo ¿sí? Entonces, un niño no puede darse cuenta de eso, pero esta información nos sirve a nosotros como padres para poder transmitir a nuestros hijos y fortalecer esa autoestima que, eh, o, o darnos cuenta de lo que está sucediendo dentro de su sentir para eh, manifestar lo que está manifestando en el conflicto externo. ¿sí? La vida nos va a mostrar siempre, desde afuera, todo mi entorno, lo que resuena por dentro. Entonces, ese, eh, esa forma de percibir... Va a ser que empecemos a darnos cuenta a través de la unión, que sería entender que el otro no es culpable, sino que sí tiene su responsabilidad, pero nosotros somos responsables de nuestro propio sentir, que resonamos como un eco para vivir la experiencia que vivimos, en otra polaridad. Entonces, otra vez les repito, si hay alguien que me agrede, me agredo a mí mismo. Si hay alguien que me subestima, yo me estoy subestimando. Entonces, de esta forma tomo una interpretación distinta de la vida y empiezo a trabajar conmigo mismo, ¿no? cuando mi hijo me dice no me llamaron para jugar a la pelota, por ejemplo digo, eh, Tiago, eh, o sea que lo que estás haciendo es eh, no tenerte en cuenta vos mismo, si no te tenés cuenta y ni te visualizás ni tenés ganas de jugar a la pelota, nadie va a llamarte para jugar a la pelota, entonces es una resonancia de un sentir individual. ¿sí? Entonces, de ahí sacamos la responsabilidad del tercero y podemos empezar a evolucionar. Ahora, cuando nos vamos al tercero, que sería al, al agresor, ¿no? eh, en ese caso, el agresor está viviendo una polaridad contradictoria, que a su vez esa polaridad la vive dentro de su ámbito familiar. Primero... Le, el agresor siempre busca un cómplice, el ego busca una complicidad, entonces va a buscar a alguien para poder agradar y fortalecer su atención de otros, por la cual no se siente tan, eh, correspondido, también no se siente eh, incorporado. Entonces lo que hace es tratar de disminuir a otro, al otro buscando esos cómplices que también son los que fortalecen su autoestima para poder... Este, que también la tienen baja, ¿no es cierto? Que la tienen baja, exactamente, son... Eh, exactamente iguales, que están claro. sufriendo ese miedo también este, porque quizás en su casa también viven ese tipo de agresividad o disminución, este, de, de sentirse disminuidos por falta de atención o padres muy estrictos o agresión, ¿no? como dije eh, en su momento. Entonces, como, como se sienta este, lo va a manifestar en una forma activa o pasiva. Sí o sí siempre va a encontrarse con el mismo conflicto. Sí, Pero perdón, ¿se sí. puedo hacer una pregunta? Dale. Ahora, eh, eh, porque siempre eh, el acosador, digamos, el, el que acosa, el, el que hace bullying, Es, eh, hablando, de, hablando de niños, ¿no? Sí. Siempre es sobre, eh, porque se da mucho en, en las diferencias en la diversidad sexual Se da mucho en, este, en el tema del color de piel en el tema de... de en cualquier cosa sí pero por qué hacia la debilidad del otro porque en realidad este, le están buscando le, digamos, el acosador acosa a, a un débil a eso más. bueno, ¿La pregunta? Acá, acá está es lo mismo, pero también viene en psicología sería el equilibrio emocional si yo necesito equilibrarme si me siento menos necesito equilibrarme y voy a tratar de agredir a otro para sentirme fortalecido. Eso es psicológico. Ahora, la resonancia que es lo que hablamos nosotros de la forma de percibir la vida, nos enseña que todo lo que el otro, que no existe, que solo está para mostrarme lo que somos, obviamente que existe en una forma literal, pero cuando nosotros decimos no existe, le sacamos responsabilidad al mundo, al universo, a Dios y a la vida y al otro, entendiendo que todo lo que me sucede es parte de la proyección de mis pensamientos de mi sentir de estado de conciencia, entonces me voy a encontrar en ese estado de conciencia con la resonancia que es el eco de mi propia información, entonces cuando hay alguien que me está agrediendo quiere decir que me agredo a mí mismo, ¿sí? entonces de esa forma la vida se modifica espontáneamente en todos los sentidos por eso de desaparecen los síntomas después, ¿no? En en cuando esto se genera una enfermedad por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cris? Sí, sí perfecto. Ah, este, entonces, la idea es entender que es que estamos percibiendo de una determinada manera y nosotros tenemos la posibilidad de educar a nuestros hijos y fortalecerlos de tal manera para que aprendan de, a defenderse, ¿no? A defenderse eh, ante actitudes, no sobre lo demás, sino ante actitudes que le demuestran sobre nosotros mismos. No sobre el juicio del resto, sino sobre lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, esas son las herramientas que hacen que empiecen a interpretar que lo que estás sintiendo no es real. Claro, pero viste que muchas veces pasa que los chicos, sí. eh, cuando están atravesando alguna situación así con sus compañeros, sí. eh, los chicos no hablan, no cuentan, no dicen... Sí, porque. como papás? ¿Qué hacemos? No? Imagínate qué... que a partir de los 7, 8 años, ¿no? en, en, en otro golpe de evolución del ego, eh, si vos le contaras a tus padres, sería mucho más humillante para el chico que ya se siente desvalorización ante el grupo, ante el eh, claro. que, que se encuentra, de que el padre vaya a defenderlos este, ante cierta actitud. Fíjense que los padres, lo primero que hacen cuando se enteran es eh, atacar a la institución, a la maestra, ¿no? o atacar haciendo juicio a esos nenes que lo agreden. Para eh, claro, una eh, situación de enojo, ¿no? Sí, enojo hacia los demás porque están perturbando a sus propios hijos y, y si no, como herramienta utilizan sacarlo del colegio y meterlo en otro. Y esa no es la solución porque eso se lo van a encontrar en todos los lugares de donde vayan, porque es una resonancia. Por eso decimos que la persona que tiene un conflicto, no solo en esto de bullying, sino en cualquier tipo de conflicto, eh, se va repitiendo continuamente en toda su vida porque el ego no lo deja ver porque siempre está la culpabilidad en lo externo en vez de lo interno. Sería no culpándonos sino haciéndonos conscientes de, lo que, de mi actitud y de mi forma de sentir que resuena de esta determinada manera para que en sincronicidad la vida me muestre en una experiencia ¿no? de, eh, que me muestre lo que no he reparado en el amor, que sería la comprensión o la desunión o la desvalorización que siento que no es real, pero sí es lo que siento porque este, es la, la, la forma que percibí el amor en mi infancia. Claro, eh, eso te iba a preguntar, no porque nosotros, el nosotros muchas veces hablamos que el inconsciente solamente reconoce papá, mamá y hermano. Exacto. no es cierto entonces la desvalorización en realidad lo sentiría desde ese lugar la, la, sí ya de adulto no en este caso este en este caso de bullying estamos hablando de una desvalorización de del mismo de la persona misma del nene eh, también de hay clan, de grandes ¿no? También, no también hay de grandes ¿eh? dentro de su clan sería eh, claro dentro de su clan este eh, que es un sentir que quizá los padres quizá no se dan cuenta claro ¿sí? no entonces, este, una de las formas de, como padre, hacernos eh, eh, eh, conscientes ah. de, de, de este conflicto es simplemente preguntar cómo se sienten en cada lugar donde están, ¿no? Entonces, cuando vos te encontrás que esos lugares, que él no se siente cómodo, y por qué, y, y cuando alguien dice, no sé, porque me molestan, porque me cargan, porque me pegan, en realidad no, no apoderar el victimismo... Eh, eh, culpando al resto, sino diciendo que eh, lo que estoy resonando, lo que estás resonando, tiene que ver con tu interior. O sea que no como papás nos tenemos que agarrar, abrazarlo o decir y los vamos sí, a abrazarlo, a... sí. Abrazarlos, pero no lo vas a ir Pero a... no lo vamos a ir a golpear <risa> <risa> al resto. <risa> es Eso un sería... chiste obviamente. <risa> Eso <¿no>? es <risa> Delia de, de infante, <risa> con sus hijos infantes. <risa> bueno, yo les, les cuento, ¿qué? sí, dale, decime, decime. No, te hago una pregunta. Eh, eh, eh, está todo bárbaro Desde Desde el, desde el emocional ¿no? Sí. Pero ahora pregu la pregunta es sí. Cuando el acosador A pesar de que está mostrando Su propia debilidad acosando sí. Logra el objetivo Por ejemplo eh, En el caso suponte Tengo un caso real sí. De una chiquita que, que tenía unos, unos kilos de más Y fue tan, tanto el bullying Que le hicieron con la gordura mm que esta chica fue creciendo, no lo pudo hablar y se convirtió en anorexia. Bueno, vos, vos estás y, reconociendo vos... Eh, vos estás reconociendo al tercero, al ego, ¿tá? que sería el, el, el victimismo de ella, por la cual ella entraría, para tu entender, en, en anorexia porque el mundo eh, fue culpable de haber estado eh, todo su, eh, su entorno en contra de ella, ¿sí? Eh, y en realidad no es eso, o sea, seguramente esto colabora, claro que colabora, porque lo que está haciendo el mundo, el universo en sincronicidad es mostrarte lo que realmente sentís vos, de, vos mismo, o sea que estás percibiendo de esta manera para que los demás te digan esto. Y el mejor ejemplo que tengo para contarles es de mi propia experiencia que tiene que relación con mi hijo, porque mi hijo... Eh, en, la, en una reunión de, cuadra, de padres cuando estaba en la primaria nos llaman, termina la reunión y una madre dice, voy a llamar voy a sacar a mi hija del grado de, la voy a cambiar de colegio porque le hacen bullying y ella sufre mucho y no quiere venir más al colegio bueno, yo lo anoté eso en mi mente y me fui a casa, cuando llego a casa hablo con Tiago y le digo, eh, en el momento que él esté tranquilo, le pregunté ¿qué pasaba con esta nena? y él me dijo, sí la carga. ¿Por qué la cargan? ¿Por qué es adoptada? ¿Por qué es adoptada? Me llamó la atención porque... Y le digo, ¿y a vos también te cargan porque te hago adoptado Y yo, ¿vos te cargan, te hago porque vos sos adoptado? No. A ella sí. ¿Y por qué? A ella no. Y a vos sí. No sé, me dice. Le digo, bueno, sí, yo sé por qué. Pero en realidad la idea es esta, entender que eh, esa nena no la estaba pasando bien. ¿sí? Tenía una baja autoestima y de alguna forma se encuentran las dos polaridades en la misma aula. Ahora yo le digo a él y a un montón de compañeros que, por suerte, Tiago tiene una conexión con compañeros desde el maternal, ¿no? Hoy están en el secundario. Y Entonces, les digo, ¿cómo puede ser que dos nenas ataquen a una y 27 compañeros más se queden... En el molde. ¿no? En el, eh, sí, como dijimos, en una situación pasiva sin decir nada. Me parece que hay algo que están equivocados, que ustedes no están haciendo nada y que hay mucho para hacer. Desde ese momento trabajamos con Tiago, inducido, eso sí es real, in, fue inducido Tiago la, hacia la unión, a escribir una carta, escribí una carta a la maestra y a los alumnos, le transmitió todo lo que él sentía a través de mi inducción, hasta ahí está era real, pero él pudo leerla y quiso leerla, o sea que se sintió apoderado, leyó esa carta, y después dijimos, ¿qué más podemos hacer? Le digo, Tiago, por esa nena, y él dijo, le quiero comprar un chocolate. Entonces todos los días le comprábamos un chocolate antes de entrar al colegio, por la cual él solo le dejaba el chocolate porque él en quinto grado no podía tener la posibilidad de expresarse y, y como estamos pensando nosotros ahora, pero solo el reconocimiento hizo que esa nena cambiara su actitud con ganas de ir al colegio, porque la madre nos llama a casa, llama, atiende Laura, que es la mamá de mi hijo, y le dice que estaba ella muy feliz porque Tiago le regalaba un chocolate todos los días y que tenía ganas de ir al colegio. Entonces quiere decir que solo una actitud puede modificar y fortalecer a través del amor eh, la autoestima de una persona eh, anulando esa, esa actitud del resto. ¿no? De, de, entonces esto pertenece a un estado de conciencia que también si lo paso a una conciencia colectiva eh, universal o mundial o del país, digo que esa diversidad no, diversidad no, esa, eh, eh, ¿cómo es? Eh, la pobreza o la, ¿cómo, ¿cómo puedo decir? Todo esto tiene que ver con la indiferencia de la cobardía, del de individualismo, de las personas que no son eh, herejes y se rebelan ante lo injusto, eh, haciéndose eh, no ejercer la fuerza, sino eh, ejercer, el, eh, manifestar, y lograr la empatía con el otro para que no exista lo que está existiendo, sino este individualismo del ego que hace que la competitividad sea eh, nada más que la herramienta para poder salir adelante en forma individual, no colectiva. ¿no? Este, bueno, todo eso lo transporto, tanto como colectivo, como en un aula de un colegio, es exactamente lo mismo, por eso hay tantos pueblos en Argentina, y nadie se involucra para que esta corrupción desaparezca. Entonces, cuando hablábamos de corrupción, yo decía... Eh, es una conciencia, la corrupción. No podemos claro. pelear contra el corrupto, sino que somos todos corruptos para que la eh, corrupción exista. ¿sí? Claro, ¿que ¿Eso no tendría que ver con el, con el abuso de poder? El abuso de poder aparece cuando hay un montón de personas pasivas que no hacen nada. Porque si vos ves este a algo injusto y dejas sos tan cómplice... El bullying sería. Sí, sos tan cómplice como el que lo está haciendo vos no lo ejerces, pero sos pasivo esto es como cuando hay alguien que está maltratando robándole a alguien en la calle y vos no te quieras meter por miedo o porque no te interesa o porque no me quiero meter en problemas y exactamente eso es lo que nos sucede y bueno, esa actitud pasiva hace que sea una sociedad pasiva dormida, que no despierte y deje que eh, nos sigan dominando a través de información eh, sin preguntarnos nada de lo que estamos haciendo ni lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Yo quiero hacerte una pregunta. Estoy, que quiero y que, que quiero Vos eh, recién, eh, vos dijiste que eh, vos podías inducir, o sea, cualquiera de nosotros podíamos sí. inducir. A nuestros hijos que nuestros son hijos, chicos, ¿no? Porque... Claro, vos lo hiciste desde el lugar de una, de, de papá, pero de la, en una situación donde tu hijo estaba en forma pasiva ante una situación de injusticia. Sí. Bueno, ¿cuál sería la actitud que debe tomar un padre pero eh, cuando está su propio hijo está sufriendo un bullying. Mira, ¿Se puede llegar a inducir alguna...? Igual te tipo? quiero hablar de las dos partes, porque en realidad lo que estaba haciendo era enseñándole herramientas a Tiago para poder defenderse eh, con respecto a sus amistades, a sus amigos, a sus conocidos, a sus seres queridos o a las personas claro que, que los rodean. ¿no? A él no lo estaban lo no estaba no lo estaban Pero, pero de alguna propia. forma, como estaban hablando de su mismo tema encima... Sí. Eh, él se sintió neutro ¿no? pero sí como observador porque estaba muy atento a lo que a lo le decían que pasando, pero a él claro. no le decían nada entonces seguramente cuando él estaba en quinto grado, ocho años creo que tenía este, él se estaría pensando un montón de cosas de su sentir y todo esto que es un niño de esa edad no, no voy a pretender que salgan a, a liderar sí, una por ahí vida estaba en alerta igual de lo que estaba pasando exacto, mm. este, sí porque lo manifestó claro. lo dijo y se involucró a medida fuimos hablando y tomando conciencia de la actitud que estaba tomando la nena, la madre, y este y esta, yo digo siempre, la unión hace que las personas logren, a través del amor, eh, modificar su estado de conciencia, y esa nena terminó el colegio con teatro. Está bien, ¿no? pero que si fue vos fueras, por ejemplo, padre de la nena, en el caso. Sí, de la, el padre de la nena, bueno, lo mismo lo mismo diría, lo primero que me pasó por eso di el ejemplo de Tiago cuando me dijo a mí no me llamaron para jugar a la pelota bueno Tiago, no, no estás haciendo consciente que vos, primero no, no, no le pones onda a jugar a la pelota no estás pensando en jugar a la pelota no estás involucrado eh, y entonces el otro te está mostrando lo que sos si vos no te tenés en cuenta porque realmente vos no tenés ganas, pues cuando tenés ganas todo el mundo te ve, y eso es sincronicidad, no es que te vean porque vos pones un cartel, sino que el entusiasmo, el interés se siente, entonces a él los, lo, no lo llamaban, no por culpa de los demás, sino porque él mismo no, no se estaba involucrando realmente con lo que quería y estaba en una situación pasiva esperando que los demás se modifiquen y lo llamaran, no, hay que ponerle energía para que puedas modificar esa atracción y generes lo que quieras, ¿no? En realidad él no quería. Entonces, claro, lo que pasa es que al sentirse excluido igual se siente mal. Se siente No mal, se dan cuenta que en realidad no querían. Exactamente. No, se da cuenta que no quería, pero se aliviaba a través del ego de la culpabilidad de que los demás no lo invitaban. Claro. Entonces con eso se quedaba pasivamente quizás jugando a la play en vez de ir a jugar a la pelota. Entonces, bueno, esto era lo que nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos para que salgan del victimismo de culpabilidad a un tercero y empiecen a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos a trascender en el amor, en, en el amor en este caso de uno mismo, que hace que creamos que nos valemos o que creamos, eh, con, todo con el tema de la autoestima, de que no, no tenemos la posibilidad de, de ser, eh, eh, no sé, de hacer posible lo que queremos, ¿no? o sea, que no tenemos eh, quizá la capacidad, y sí tenemos toda la capacidad. ¿Se entendió? Sí, lo que, lo, que hizo, lo que hizo Tiago y cómo vos lo ayudaste a que pudiera interpretarlo fue hermoso. ¿verdad? Sí, fue hermoso, tenemos un hermoso recuerdo, la carta también la tenemos, fue divina. este Y creo que eso fueron parte de herramientas también que le vamos dando a Tiago. Este, pero bueno, y además fue de inspirador para otros compañeros. Sí, y fue inspirador para claro. otros compañeros. Claro. Bueno, ¿te parece que lo dejemos ahí? Muy hermoso tema. Sí, Dale. Sí, queda muy linda sí. Bueno, bullying. Claro. <ríe> un beso para todos. Nos vamos a un corte y seguimos con más ADN, ADN emocional. emocional.